¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? El día de hoy vamos a hablar sobre cómo incrementar los contratos de arrendamiento cuando nos hicieron por escrito, es decir, contratos de arrendamiento verbal. Es importante aclarar que en nuestro país la ley permite que los contratos de arrendamiento se hagan de manera verbal, por un tema de consensualidad. Aunque a mí me gustaría que ya estando en esta época tan avanzada, en la que ya de pronto la gente ya está un poquito más alfabetizada en Colombia, pues deberíamos pasar a que la ley obligue a que los contratos de arrendamiento sean escritos. Y de esta forma nos evitaríamos tantas dificultades. Pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, vamos a llenar los vacíos de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana respecto a los incrementos cuando esos contratos son verbales. ¿Por qué no vamos a hablar de los incrementos en contratos de arrendamiento local comercial? Porque ya ese video lo hicimos. Por aquí les voy a dejar ese video para que por favor le den una chequeadita. Incrementar un contrato de arrendamiento de vivienda urbana cuando es verbal o cuando sencillamente pudo haber sido escrito pero no escribieron cómo iba a ser los incrementos pues es muy fácil. ¿Y por qué? Porque los contratos de arrendamiento tienen intrínsecamente un componente legal en este caso de la naturaleza de los contratos. Los contratos de arrendamiento de vivienda urbana tienen una regulación especial que es la ley 820 del 2003 y por lo tanto si tú necesitas establecer cuánto es el incremento del contrato de arrendamiento nos vamos al artículo 20 de la ley 820 del 2003 en Colombia. Y nos dice que cada 12 meses de ejecución de un mismo contrato se podrá incrementar el Canon hasta una proporción que no puede ser superior al 100% del IPC. El cuándo debe incrementarse en el momento en que el contrato cumple 12 meses de ejecución. Es el momento de la renovación, de la prórroga de ese contrato. Aquí ya nos pegamos de lo que dijimos en el video inicial sobre incrementos. También te lo voy a dejar por aquí para que por favor vayas y le des una chequeadita. En fin, al no tener establecido de forma expresa cómo es el tema del incremento por no tener un contrato, pues nos tenemos que pegar de la ley. Entonces tenemos que ser en la fecha de renovación y no desde ahora a menos de que haya empezado el 1 de enero. Si empezó el 1 de enero ya deberíamos estarle informando que el incremento se va a hacer conforme al 100% del IPC a través de una cartica o un correo electrónico tal como lo dije en ese video en el que les dije por aquí. Para aquellos inquilinos que a veces dicen, no, pero es que como yo no tengo contrato, entonces no tengo por qué incrementar. Pues ahí la ley nos está supliendo ese vacío. Hay que incrementarle y usted, propietario, arrendador, puede enviarle esa comunicación al inquilino y él está obligado a empezar a pagar. Puede pasar que uno no le notifique al inquilino al momento de la renovación del contrato. Y no por el hecho de no haberle avisado en ese momento, no significa que de forma posterior no lo pueda hacer. Uno lo puede hacer, está en todo el derecho del arrendador, el propietario, de informarle al inquilino la fecha en que se debe hacer el reajuste del canon de arrendamiento. Bueno, amigos, hasta aquí este video. Los invito a que estén pendientes de los próximos videos en donde vamos a hablar cómo es la posibilidad en algunos contratos de arrendamiento de incrementar por encima del IPC, así sea de vivienda urbana. También, ¿cómo es el incremento de los canones de arrendamiento cuando tienen incluida adentro la cuota de administración? Es decir, vamos a hablar del de incremento de cuota de administración. Si tienes opiniones sobre este video, te agradezco que no me la dejes en la cajita de comentarios. Si tienes preguntas para formular, te invito a los espacios que tenemos todos los miércoles en la tarde, donde de forma gratuita podrás participar y hacer todas tus preguntas. Si eres inmobiliaria, también puedes participar del Patreon de Derecho Inmobiliario, en donde todo el tiempo nos tratamos de capacitar para prestar un mejor servicio en temas relacionados con contratos de arrendamiento, de compraventas y de corrección ve al enlace que está por aquí abajito y allí podrás ver las opciones que tenemos para espacios de capacitación suscríbete a este canal activa la campana de notificaciones regálame un like comparte bueno nos vemos en el próximo video en derecho inmobiliario chao